Tu sonrisa, un sonido que no logro evitar La mirada que de tus ojos me podría enamorar Pero tus labios, confunden cada pensamiento Es algo extraño, se mezclan en mí tantos sentimientos Tus besos No me motivas con tus besos Saben la mentira, te confieso No me provoca, no en Una sola palabra, no me acuerdo de nada rápido que pasó? Tu carita me desarma, lo sexual de tu mirada Fue lo que me envolvió Mas tú bien sabes que no lo comenté entre tú y yo todo parece perfecto No lo niego, yo te lo confieso Tienen tus labios misterio Que no puedo que no entender Tus besos Saben a mentira Te confieso No me motivas con tu mentira, te confieso No me motivas con tus besos Tus besos en mi boca como agua de mar Yo caigo en tu jueguito y no sé ni qué pensar Poco a poco me desarmas, es que no tienes alma Es pura mentira, tú no sabes amarme Y tú bien sabes que no lo comentó Entre tú y yo todo parece perfecto No lo niego, yo te lo confieso Tienen tus besos misterios que no puedo que no se entiende besos Saben la mentira, te confieso motivas con tus besos saben la mentira te confieso no me provoca no